...lo que hemos querido eh, contarles a, a los legisladores... ...como bien decía eh, Roberto es... ...bueno, qué significa el Euro 7... Eh, ...en materia de empleo... ...sobre todo para nuestra comunidad... ...que tan importante es todo el sector automoción... ...no solo la gran empresa... ...sino todo el parque de proveedores... ...y cómo afecta sobre todo al empleo... Eh, ...no estamos cuestionando la Euro 7... ...sino los tiempos de implementación... Eh, ...de la Euro 7... ...y sí que bueno, pues nos han trasladado más... ...de manera informal que es posible que, en vez de, que se van a poder fabricar vehículos eléctricos hasta el 2027, es uno de los planteamientos que están trayendo otras regiones. Por eso es importante venir aquí donde se deciden las cosas, para trasladarles cuál es la problemática y que esos tiempos, que si podría ser posible trasladarlo hasta el año, la fabricación de combustión hasta el año 27 sería algo factible. Sé que hay otros países que lo están trasladando así y por lo tanto bueno, pues salimos moderadamente optimistas de que finalmente pueda ser hasta el año 2027. Pero como digo, este tema lo vamos a seguir muy de cerca. Trabajaremos también con, bueno, pues con los eh, distintos miembros de la comisión, también con los grupos del Parlamento Europeo para estar eh, informados y que finalmente la fecha pueda ser el año 2027, que eso bueno, pues nos garantizaría el empleo en nuestra comunidad. Somos favorables a la transformación, hay inversiones comprometidas para la fabricación del vehículo eléctrico, pero sí que es cierto que necesitamos tiempo para hacer esa transformación.